Hacemos esta filmación para el ciclo en primera persona. Yo soy Julio Rayón, artista plástico, que se ha dedicado muchos años a la cuestión del patrimonio en la ciudad de Rosario. Tuve la suerte de ser elegido como director del Museo de la Ciudad en el inicio de este periodo democrático y desde allí pensamos una posibilidad que tenía esta institución para crear otras instituciones y otros servicios que en ese momento la ciudad no tenía. Así fue que creamos la Escuela Superior de Museología y creamos departamentos como el Departamento de Fotografía Antigua, el Departamento de Restauración de Tatuaria Urbana y el Departamento de Arqueología Urbana. En ese momento tuvimos que eh, luchar contra falta de, de, de dinero en la municipalidad en una época de hiperinflación ...con la formación del personal que tuvimos que mandar a Buenos Aires... ...para poder este, formarlo y crear aquí estos tipos de departamentos... ...y de alguna manera creemos que ese pensamiento que pensaba la, el Museo de la Ciudad... ...como una madre de instituciones, fue cuajando y tuvo de alguna manera sus resultados. Con el devenir del, del tiempo pasé a ser director de la Escuela Superior de Museología... Y también allí se mudaron estos otros departamentos que les comenté. La referencia que queremos hacer hoy es al departamento de arqueología. Eh, por suerte, cuando yo asumí eh, como director del Museo de la Ciudad, tenía una serie de gente, el museo, como su asociación de amigos, gente que ha colaborado muchísimo este, en la parte cultural y de preservación del patrimonio en la ciudad, y también de asesores. Estos asesores, como el Profesor Novelli, como el Profesor Raggi, son los que nos llevaron de alguna manera a ver algunos aspectos de la ciudad un poco olvidados y con las posibilidades que tenía. Fue así que Rosario se convirtió en la primera ciudad en el país en crear un departamento de Arqueología Urbana y nos dedicamos en un principio al primer basural de Rosario, que transcurría entre 1870 y 1900, en lo que se llamó en su momento la basurita o la polvorita. El trabajo sistemático en ese lugar dio unos resultados realmente hermosos y después eso nos permitió avanzar sobre otros aspectos de la ciudad, como por ejemplo, el trabajar sobre la catedral en cuanto al descubrimiento de dónde estaba el primer templo de, de la ciudad, la gente que fue enterrada allí, este, las condiciones en que fueron enterrados, o sea, fue una serie de, de procesos que realmente contribuyeron este, fundamentalmente al conocimiento real, más allá de, la, de las cuestiones históricas, a partir de los restos. Muchas veces me han preguntado por qué este, esa tendencia a apoyar la tarea arqueológica. Bueno, yo me crié en la ciudad de Cosquín, en la provincia de Córdoba y e íbamos muy seguido a, la, a las sierras a buscar minerales, a conocer distintos tipos de cosas y ahí me encontré con restos del pasado indígena y también con restos del pasado este, paleontológico. Eso me hizo reflexionar mucho sobre que en un mismo lugar pasaban muchas cosas, y esas cosas nos daban de alguna manera una idea del paso del tiempo y de los hombres en esos lugares, y eso fue una idea que siempre me llevó muchísimo a este, tratar de trabajar en ese, en ese sentido, y de, creo que se dieron la posibilidad de crear herramientas, porque la Municipalidad de Rosario en ese momento, en que el director del el, el, el secretario de Cultura era Rafael Yelpi, el secretario de Gobierno y Cultura era D'Ambrosio y el intendente Usandi Saga, me permitieron de alguna manera apoyándome para que todas estas tareas fueran llevadas realmente a la práctica y son hoy una realidad que ha abierto un camino importante en el paso de la ciudad de Rosario. Gracias.